La ADP ha constituido la Escuela de Artes Marciales en esta seccional de San Francisco de Macorís eh, con práctica en nuestra Casa Club para los hijos e hijas de nuestros maestros y maestras a partir de los seis años de edad y también para docentes interesados. Martes y jueves a las 5 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. En las artes marciales sabemos que contribuyen bastante a la disciplina, a la organización del ser humano, eh, y pues esperamos que nuestros maestros y maestras asuman eh, esta importante actividad, eh, porque estamos eh, contribuyendo con ello a la formación de sus hijos e hijas.